Buenas, voy a hacer un, un anexo al tutorial del Pong, porque el código es muy, muy, muy, muy feo y no lo aguanto. Así que voy a hacer este anexo para refactorizar este codiguillo. Refactorizar, bueno, para los que no estoy acostumbrados, básicamente refactorizar es dejar el código de manera mejora como te lo encontraste. Y ese es el principio del Boy Scout, que me encanta, del, del tío Bob. Y aparte de que te dejes mejor que como estaba, que lo hagas de manera sistemática y cumpliendo con ciertos patrones que bueno se sabe que funcionan y que hacen que las cosas vayan mejor. Eh, vamos a ver, primero voy a empezar a refactorizar un poquito dentro del mismo node de, de, del elemento juego este, que tiene un script, de hecho es el único que tiene, aunque hay cosas que deberían ir en los en los demás nodos porque están aquí metidas muy de manera muy forzada eh, estoy grabando de primeras es decir, voy a pelearme con la interfaz porque no sé exactamente cómo funciona así que este, este tutorial va a ser de programación a saco y de ensayo y error así que si no estás interesado en en temas puros de programación pues te lo puedes saltar y vas al siguiente aunque el siguiente va va a partir del código refactorizado entonces, bueno, verás que el código en el siguiente vídeo no es exactamente igual a al del anterior así que bueno tenlo en cuenta pues sin más vamos a meterle mano a esto a ver eh, podemos extraer estos ifs todos estos ifs los podemos extraer como funciones eh, como qué criterio sigo yo muchas veces si hay un comentario que me explica lo que hace un bloque de código casi seguro casi seguro que puedes extraer ese código y ponerle como nombre a la función lo que pone en el comentario. Es así de tonto. ¿Qué, ¿Qué tiene esto de bueno? Que pues ahora veréis cómo se queda el código de limpito. De limpito. Eh, por ejemplo, colisiones con techo y suelo. Lo que hace ese codiguito que está en medio, este de aquí, pues comprueba si hay colisión y si lo hay, cambia la dirección. Y pues vamos a llamar a esto eh, func resolve. Collision. Um... Uh... Um... down, por ejemplo. Después si no nos gusta el nombre se lo cambiamos. Uh... Vale. Como Direction, este Direction es un... un atributo de la clase, es decir, está aquí definido. Es una propiedad, no está dentro de la función. Es accesible desde cualquier código, desde cualquier... Uh... Método que creemos, así que no tengo que pasar ningún parámetro. Lo que pasa es que volpos post sí es un, un parámetro. En principio lo vamos a dejar y lo pasamos como parámetro. Si vemos que en muchos de los métodos, idealmente en todos, eh, tenemos que pasar ese volpos, pues lo que hacemos es que en lugar de pasarlo lo definimos como un como un atributo. Aunque lo que a mí me dice la intuición es que ese val position position eh, en realidad se va a convertir en un bol y pasaremos el nodo ball Y el que se encargará de calcular su posición será el... el lo diré. El propio bol. Eh, la propia pelota. Este código debería ir dentro de la pelota. En fin. ¿Veis? He copiado el texto. O sea, el código que está aquí. Y aquí simplemente lo que hago es que llamo resolve collision up-down. Os recomiendo un libro muy chulo para temas de soledad de factorización, que es el Clean Code del tío Bob, no recuerdo el nombre completo del chico, el chico, ¿eh? el, chico <ríe> el chico tiene ya 60 años eh, Robert, ay por dios, lo tengo por aquí, cago en la leche, bueno, eh, lo tengo por aquí en la estantería, pero no lo veo eh, Lo tenemos quemadísimo, este libro, porque no, mi mujer y yo, mi mujer también programa Eh... Es genial, es un libro súper chulo, te da un montón de reglas de cómo mejorar tu código, de, de cómo trabajar, sobre todo si haces test, si trabajas con testing, está, está muy chulo. Y te da una lista de, de criterios para mejorar el código, para refactorizar, que la verdad es de lo más práctico que he visto en años, y mira que llevo tiempo programando. Vale, eh, pues seguimos con esto, voy a, hacer, voy a repetir lo mismo que he hecho con este, pero con los otros dos grupos, es decir, con la colisión con las paletas y con el punto marcado a un poquito aquí. Ya he quitado todo el código, lo he metido en metoditos, Esto en un entorno más, más currado de desarrollo, como, bueno, como en el Visual Studio y muchos otros, tendríais la opción de Refactor y habría un extraer método. En Visual Studio lo hay, que el botón derecho, busquéis en Refactor, que recordar. Con un código seleccionado le dais a extraer método y él os genera una, un método dentro de la clase en la que estéis con los parámetros de entrada y salida necesarios. Entonces simplemente coges el código, lo arrastras y, y, te, lo, y te hace lo que yo estoy haciendo a mano, es decir, de llamar a funciones y meterlo, pero tienes mucha más seguridad de que no te dejas nada. Por ejemplo aquí va a pasar una cosa que es que estoy modificando volpos eh, y le he pasado... No sé si pasa por referencia o si pasa por valor. Si pasa por referencia, pues igual se actualiza esto, pero no lo sé. si supongo que sea por valor, porque es un entero. Bueno, en realidad esto es por, está todo en clase. No lo sé. Es decir, puedo esperar que lo actualice. Sería bastante forzado. El problema que puede pasar es que este VolPost no se esté actualizando aquí dentro, o que incluso casque. Vamos a probarlo. Eh, eh, aquí, vale. Como siempre... Como siempre, me olvido el dos puntos en las definiciones de las funciones. Joder, macho. Ahora. Eh, pues parece que se lo está tragando. No, no me gusta eso, ¿eh? No me, me parece bastante poco eh, sólido. O sea, no me gusta que yo pueda modificar alegremente un valor dentro de la, del método y que se lo coma. Pero bueno. Mmmm. No sé si oh. Ey, ey, ey, pero te ha pasado algo porque ¿Por ha rebotado. Ah, ja, Está haciendo algo mal. Vale, pues entonces no está haciéndolo bien. Me da igual. El caso es que. Si estuviéramos haciendo esto con testing, si se pudiera hacer testing para el software, eh, cuando refactorizas no, no, no, no, no tienes fallos. Aquí no hay testing, así que. O, o yo no sé hacerlo, igual si sí lo hay. Así que cuando refactoricemos refactorizamos a ciegas. Pero bueno. Eh, vale, lo que os comentaba al principio de que a lo mejor la posición de la pelota se pasa siempre. Como se pasa en este, se pasa en este y se pasa en este. Eso nos está diciendo que la posición de la pelota o es algo global o es algo que debería ser de la clase. Eh, en este caso lo vamos a definir a nivel de la clase, pero en realidad como es una función de, del framework, el este de realmente podríamos meter esto dentro de cada método. Y no haría falta actualizarlo. Pero bueno, vamos a hacer simplemente que aquí se actualice. Y lo definimos fuera. Y lo hacemos como que es algo... Eh, global. De esta manera aquí podemos borrar. Aquí podemos borrar. Y aquí podemos borrar. A ver... Call to function. Ah, vale, que las llamadas no las he quitado Es que soy yo súper hábil Soy más listo de mi casa Ay, no. Quitamos también de las llamadas Y ya está Esto, En el clean code, estas funciones En realidad da igual el orden en el que se llamen eh, Estoy viéndolo ahora, creo creo que da igual No lo he pensado demasiado, sí, son independientes En este caso estaría bien hecho Es decir, siempre te tienes que llamarlas y estaría bien indicar que hay que llamarlas aquí dentro. Cuando siempre que tengas un orden hay que indicarla de alguna manera dentro del código. Si tuvieran que ejecutarse un orden determinado habría que hacer que este devolviera un valor. Que este, que este, o sea, este recibiría devolviera un valor y a este habría que pasárselo. Es una de las maneras que te dice el tío Bob que, que te sirve para forzar un orden en llamadas para un procesado. Cuando simplemente los métodos lo que hacen es... Eh, que sería atomizar, o sea, dividir el, las, las tareas, no, no tanto ser expertos, o no tanto mm, hacer funciones genéricas, sino cuando tienes un proceso y lo divides en varias funciones, en la manera. En este caso nos da igual, porque realmente estamos solo se va a ejecutar, o sea, solo va a ser verdadera una de las tres, porque o bien chocamos arriba, o chocamos con un jugador, o bien marcamos puntos, así que el orden es irrelevante. Eh, vale, más o menos esto está bien... Más o menos, no lo sé, esto no lo dirá ahora el compilado. A ver. Ha rebotado con uno, ha rebotado, debe rebotar con otro, vaya. No, no hay ningún problema, rebota en techo y en el suelo y ahora vamos a marcar punto. Ha marcado punto. Sí, pues se ve que no estaba actualizando lo de antes y no estaba quejándose. Es decir, tenía una línea de código que no iba bien y no se quejaba. Esa línea de código, es decir, lo que, lo, a lo que me estoy refiriendo es a este ball speed no, este ball speed no, perdón, sí, este ball speed, este ball post de aquí estábamos reseteando la posición de la pelota y se ve que no estaba dejando escribir en ball pos o que ball post los lo generaba de manera dinámica dentro de esta función es decir, el scope, ¿sabes? Si sí, no sabe el scope es el alcance donde se ve una, una variable posiblemente lo que estaba pasando aquí cuando pasábamos el ball pos es que esta asignación de aquí se perdía o sea, si la hacía dentro de la función, pero al, al, salir de la función, ese valor que se ha asignado aquí se pierde. Y vuelve el post de vuelta en el contexto en el que estaba, que es en, el, en la principal, de la función principal, eh, mantenía su valor, porque no se había actualizado. ¿Qué ha pasado? Que como lo hemos, lo hemos definido aquí arriba como un atributo de la clase, de la clase, bueno, sí, como atributo de, de cada objeto de este tipo, de cada script, eh, es visible desde cualquier método. Tiene scope en todos los métodos, entonces cuando en realidad hacemos este ball post de aquí estamos haciendo un, un self post, es cuando self es el script mismo. Los que sepáis de programación orientada a objetos, esto es trivial. Los que no sepáis, pues os estaréis liando un poco, así que no voy a profundizar demasiado. Ball goes to the screen center. De nuevo, comentario. Pues esto nos está diciendo aquí que aquí debería ir un eh, put ball. In Screen Center. Copiamos el código que, que implica esto: que son estos de aquí, a ver. estos tres, estos son tres son los que colocan la posición central, le dan una velocidad inicial y le. una magnitud a la velocidad inicial y una dirección. Así que esto. ¿Por qué extraemos este? Porque puede haber muchos sitios en el código en los que nos interese poner la, la pelota en el centro. Como, por ejemplo, al arrancar. Es decir, si nos vamos al principio del juego... ...ahora podemos poner aquí un put ball in screen center... ...y ya no tenemos que colocarla en el, en el editor gráfico a mano, buscando y calculando a mano. ¿no? Si cambiamos mañana el tamaño de la pantalla... Esto siempre va a colocar la pelota en el centro. No tenemos que corregir donde lo hemos puesto. Y esto hace que esto de aquí muera. Es decir, yo no tengo por qué definir la cantidad exacta aquí. Ni aquí. Porque en cuanto arranquemos se va a ejecutar la función aquí abajo. Esta de aquí, el Put screen center y, y nos va a hacer todos los cálculos que queramos. Esto hace que este comentario sea completamente innecesario. Y bueno, quitando algunas cosas que no se leen demasiado bien, si os dais cuenta más o menos, eh, o sea, esto ahora los requisitos que pusimos en el primero, lo voy a borrar, porque ya se cumplen, si os dais cuenta no hay comentarios en el, en el código, pero aún así si os vais al process, que es digamos el principal, no, de hecho vamos a los dos, si leemos el ready vemos que esto es obvio, esto es una coger el tamaño del rectángulo del viewport y guardarlo en screen size, eh, coger el nodo tal, este quizás sea un poco más forzoso porque forzado, porque realmente no estamos diciendo lo que hace. Si quizás sería buena idea eh, coger aquí un get size, get patch from player size, from player texture size ¿Qué hacemos con esto? Pues en realidad es un poco chorra. Eh, porque si os dais cuenta, get pad size from player texture. Sí. Y diréis, pues vaya hombre de función más feo, vaya coñazo y esto para que lo quiero. Pues lo quieres para que se lea, básicamente. Eh, vas a gastar los mismos caracteres haciendo esto, precisamente, que poniendo un comentario. Y los comentarios no se actualizan, con los eh, cuando, cuando tienes control de versiones el comentario no se actualiza, cuando cambias el código el comentario tienes que repasarlo, el, la comprobación de sintaxis no te, cam, no te vigila los comentarios, es decir, si mañana cogemos el tamaño desde algo que no sea el player texture size y lo hacemos aquí nos vamos a dar cuenta, vamos a cambiar el nombre de la función y aquí cascará porque no encuentra la función. Es decir, tenemos el apoyo de, de, de todas las herramientas para darnos cuenta de que hacemos algo. Si lo hacemos con comentarios tiene sus pegadas. A ver, aquí me meto en un terreno mmm, pantanoso. Quien quiere poner comentarios, evidentemente, es libre y son útiles en muchísimos casos. Pero yo programo intentando usar cuantos menos comentarios mejor. Y hacer el código lo más, lo más legible y lo más fragmentado posible para que sea fácil de seguir. Así que cada uno que haga lo que quiera. Yo doy mi, mi, mi consejillo. Entonces, este ready está ya legible. Otra regla también es que si, defines una si ejecutas una función, intenta colocar la definición cerca. Entonces, aunque nos estemos saltando un poco el criterio aquí de que están los métodos internos y tal, o sea, los de la interface, o, pero bueno, está cerca para que en cuanto te leas esta, digas, no está el getPathSize? Ah, este era, vaya, ah, sé lo que hace. También es bueno separar esto del código principal porque si mañana le cambiamos el nombre a, al player o si, le, si esto lo cambiamos de manera de calcular, si cogemos el tamaño del pad de otra manera, eh, no tocamos una función ready que es como, como de núcleo ¿no? de, la, de lo principal del juego, sino tocamos otra función pequeñita y si tenemos que volver a calcular el tamaño del pad podemos llamar a esta función en lugar de copiar la línea de, de forma de calcularlo que implica que si se cambia algo pues hay que cambiarlo en varios sitios. Cuanto menos se te haya que tocar del código en modificaciones, mejor. Eh, a ver, aquí hay un, un replace. Vamos a probar el replace. ¿Por qué vamos a probar el replace? Porque voy a cambiar los nombres de las variables. Entonces, tenemos la, las variables en snake case, eh, snake case es esto de nombrar las variables como esto es una variable, ¿vale? No me acordaba, en el vídeo anterior no me acordaba, dije lo de serpiente creo, este es Snake Case, en el que tú unes las, las palabras del nombre de una variable con, con algún símbolo tipo subguión o guión, y después está el Camel, el camel Case, que es con Jorobicas, que, que sería algo así como nombre de una variable. ¿Vale? Es, unes y indicas que es una separación utilizando una mayúscula. Esto hay varias opciones que es poner la primera o sí o no con mayúscula. Normalmente, bueno, normalmente mucha gente lo usa de forma que si, es mayor, si la primera es mayúscula o no es mayúscula, indica un método o indica algo de una, una clase o una estructura. Depende si es mutable o no es mutable. Yo suelo usar siempre camel case, pero en fin, no sé qué hacer aquí en realidad porque la sintaxis de Godot, estoy viendo que siempre utilizan. Eh, snake case pero en fin, bueno, quizás respetemos las variables como snake case y los métodos como camel case que es bastante común uh, y la, los métodos de la, de la interfaz de, de los scripts con el subguión porque estamos forzados como lo hace eh, godot la cosa es que iba a renombrar esto de aquí ¿no? entonces vamos a ver ¿Por qué voy a renombrar Ball Speed? Porque eh, Ball Speed eh, tenemos un comentario que te dice arriba, no sé cuánto, en píxeles por segundo. Vale. Esto está muy bien si me busco la definición, pero por ejemplo en este caso yo no sé si esto tiene, pero si yo me voy dentro del código a saber dónde, eh, a Ball Speed, aquí, e intento buscar, a ver, es que el botón derecho no me deja hacer nada. Eh, y los Fs, me voy a regalar porque sabes que no es cuántos Fs. F9 me marca como será un debug, un punto de debug. Es decir, no, no tengo forma de buscar. A ver. Tendría que ir gotofunction. Gotofunction desde directo. No, no me da definiciones. Es decir, si quiero buscar la definición de BallSpeed, si yo un día estoy picando código y me encuentro con speed y digo, esto en que está, son 150k. Pues de estos 150 qué eh, tendría que irme a la definición y entonces tengo que buscarlo. Ahora como es dinámico, yo no sé si este ball speed está definido en esta clase, está definido en una clase más que sea de la que se hereda, si está definido a lo mejor en una función de la que, en fin, que, que puede ser un infierno. Así que lo mejor es decir, pues ball speed a partir de ahora. Vamos, lo he copiado, eh, search, replace, search ball speed, ball speed in pixels second que sí, que es larguísimo pero no, no nos vamos a equivocar a la replace confiemos en que no había nada parecido esta es la diferencia entre hacer un replace y hacer un refactor el refactor eh, seguía por encontrar las referencias de variables o de, o de objetos o de clases o de, o sea, de elementos de, de lógica aquí estamos buscando cadenas es decir, si tenemos una, una variable que se llama ball speed que era esta y tenemos otra que se llama BallSpeedInitial. Eh, feo, pero... ¿Qué va a pasar? Que nos va a renombrar tanto esta como esta. Nos va a sustituir esta cadena y esta cadena por la cadena completa. Entonces tenemos un problema. Así que tenemos que saber bien lo que hacemos cuando renombramos. En este caso, como es un script súper cortito, a unas malas, si hemos repetido alguna cadena en los nombres, pues nos vamos a dar cuenta. Pero hay que tener cuidado con eso cuando no tenemos herramientas de refactorización específica. Dirección de la pelota. Pues, ¿por qué no se llama esto dirección de la pelota? <risa> ¿Por qué se llama dirección? ¿Dirección de qué? Pues entonces, eh, esto vamos a llamarlo Bold Normal Direction. ¿Por qué? Porque es la normal. O sea, normal es un poquito también aventurado. En realidad es un móvil puntual, con lo cual no tiene en sí normal, pero bueno. Eh, ah, dije en el vídeo anterior que os iba a comentar qué hacer para el tema de, de, de, de, si no controláis mucho de vectores Pillaros un libro que se llama eh, Nature of Code, Nature of Code, la naturaleza del código Que lo encontraréis como NOC, son las iniciales eh, el libro te lo puedes descargar incluso gratis, o puedes pagar lo que quieras, está para iPad, está para Kindle, está en PDF, eh, hay una versión online con los ejemplos en, en Javascript, eh, en realidad es Process, pero dentro de Javascript creo, no me recuerdo, es eh, una delicia de libro, eh, Nature of Code, no recuerdo al autor, yo como siempre aquí estoy sin acordarme del nombre de la gente, pero lo recomiendo muchísimo, muchísimo. A mí me lo recomendó mi amigo Chema y, y desde luego es que, aunque, aunque no programes, te, te aclara una cantidad de conceptos. O sea, no te los aclara, porque cuando los tienes claros no hace falta que te lo aclaren, pero te los presentes de una manera muy clara. Y te construye un motor eh, físico eh, partiendo de, la, de los fundamentos que, que es que da, da, da coraje que no se le ocurre a uno hacerlo tan simple. Eh, de verdad, usadlo y, y veréis como a partir de que os leáis este, este libro o si lo tenéis al lado todas las cuestiones de vectores, de cálculo, de, de fuerzas, es, es inmediato o sea, no, no hay ningún tipo de problema Nature of Code y después de esta cuña eh, ball Direction ah, dijimos que va a ser ball Normal Direction me cabrea, no, ball direction no voy a poner aquí normal porque va a parecer que es un plano o algo así, me, me, me fastidia ball direction ala eh, por dios que no haya otro direction por ahí <ríe> no me he fijado la verdad había 15 ocurrencias son muchas, pero bueno, si os dais cuenta en el comentario también me ha cambiado el, la cadena <ríe> este es el problema de hacer la, las la, lo diré las sustituciones a pelo en vez de refactorizar, pero es lo que tenemos. Y ahora hay una constante que es la velocidad del pad. Eh, es verdad que no estamos modificando la velocidad del pad, así que lo definimos como const. Y si os dais cuenta, aquí utiliza también el snake case, pero con, con mayúsculas para indicar que es constante. Pues también está en pixels por segundo. Pues aquí lo que toca es un replace, pad speed, pad speed, in pixels. Per second, das cuenta que si definimos dos velocidades de maneras diferentes y en algún momento tenemos que hacer operaciones entre ellas, podremos darnos cuenta y adaptar las, las unidades. Si yo tengo que hacer operaciones de velocidades entre esta y esta, sé que puedo hacerlas del tirón. No tengo por qué, por qué preocuparme. Hola, pues vamos a comprobar que esto no haya petado algún nombre. ¡Oh, increíble! Si os dais cuenta, la funcionalidad no cambia. O sea, el refactorizar precisamente es eso. O sea, refactorizar no pretende mejorar funcionalidades. Pretende hacer que el código sea de mayor calidad. El código y, bueno, y cuestiones asociadas al mantenimiento del código. Pero no debe cambiar la funcionalidad. Si cambiéis funcionalidad no es refactorizar. ¿Vale? Importante. Eso no es refactorizar. ¿Qué hemos conseguido? Pues tenemos aquí un montón de variables que nos dicen lo que hacen y tenemos que empezar a pelar aquí cosas bueno ¿Qué, se me, ¿qué me chirría a mí aquí ahora mismo? bueno, me chirría para empezar que aquí tengo cosas que se refieren a la, a la bola que no están dentro de la bola, sino que están en el, en el juego como global y eso me duele, pero lo voy a dejar por ahora ¿Ves? tenemos aquí tenemos tres atributos, tres valores de variables voy a ordenar esto, que se refieren a la pelota y están dentro de juego. Y aquí tenemos dos valores que se refieren al pad y están también dentro del juego. Eso chirría muchísimo. Así que posiblemente eso acabe fuera, pero tengo que enterarme de cómo se hace esto. En la sintaxis de aquí. Eh, porque hay que ver ahora en qué orden se ejecutan los, los métodos de cada elemento. Yo entiendo que irá de, de children, de los hijos, de los nodos que están más abajo, a los de arriba y propagará. Pero no, no lo sé. Entonces, eh, a ver... Esto chirría, pero bueno... ¿Qué pasa aquí también? Vamos siempre por los parámetros. Aquí estamos pasando el left direct y el right direct. Solamente una vez a esta función. Pues fuera y estos dos los calculamos dentro de la función. ¿Por qué los calculamos dentro? Os digo en Collision Player. ¿Por qué los calculamos dentro? Para empezar, porque esto es mucho más limpio. Es decir, no tengo en, en el process, creo que estaba, no sé, sí, en process, no tengo por qué estar preguntando por algo que voy a usar dentro de una de las funciones a las que llamo pues la, lo calculo dentro y, y ya está. Como demás, todo lo que pregunto es global, es decir, se refiere a cuestiones patch size no se modifica. y por cierto, ¿por qué patch size no es una constante? Bueno, en fin. Eh, no se modifica, se calcula cosas sobre el nodo que es su posición, que es en tiempo real, que da igual hacerlo aquí que hacerlo un poco antes. Así que todo esto, como es específico de aquí, va a ir dentro de resolver las colisiones. Además, ahora mismo tenemos Left y Right, pero si por ejemplo hacemos, que no digo yo que vaya a hacer un tutorial sobre esto, pero si hacemos un Pong de cuatro jugadores, en los que hay otros dos jugadores arriba y abajo, que no digo yo que vaya a hacerlo, eh, la, la distinción entre Left y Right, tendremos que tener un Left, un Right, un Up y un Down. Eso va a ser un diccionario, os lo digo ya. Es decir, no, no, no voy a estar distinguiendo con variables independientes, no, me crearé una estructura, y en ese caso aquí tendremos que recorrer esa estructura, con lo cual todo va a ir dentro de donde resolvamos colisiones, no dentro del proceso genérico. Ya estamos diciendo que esto resuelve las colisiones, ¿no? Pues que este método que resuelve las colisiones se encarga de coger todos los datos necesarios para ello. ¡Copón! que Es que me indigno. Vale. Eh, bien. ¿Qué venimos ahora? Ah, es el path size. Yo no sé por qué path size, si solamente se hace una vez. Esto debería ser constante, ¿no? Es que esto está en el tutorial. Vamos a probarlo porque... Voy a cambiar... A ver, vamos a hacer un search. De... PadSize por... PadSize. Lo único que voy a hacer es cambiarle las mayúsculas. Para indicar que es una... Una constante. Eh... sí, porque es que tampoco se usa en muchos sitios, o sea, en la definición y poco más. Vaya. Igual es que no nos deja asignarlo si no es aquí arriba. Eh... Esperemos que primero se inicialice a NULL y después nos deje ejecutarlo una vez. Siempre que seamos gente responsable, si no, pues nada. Ah... Constant, constant expect assignment esto no me gusta nada tío si el path size lo voy a coger de aquí es que también es cierto que podríamos no hacer esto y coger el definirle un tamaño a pelo porque sabemos de qué tamaño es nuestra imagen pero bueno si cambiamos la imagen ah no me gusta pero bueno ya veré cómo se arregla esto cómo lo hacemos para que sea bonito ahora volvemos para atrás había que intentarlo eh, vamos a ver qué más podemos tocarle ahora. Mm, mm, mm, mm, mm. bueno, Podríamos intentar meter todo el código de que corresponda a vol y a Pad dentro de Vol y Pad. Estoy por cambiar el Resolve Scored Point por Resolve Collision Scoring. Resolve Collision Scoring, porque si todos los métodos son Resolve Collision. Resolve Collision Scoring. Y ahora me cojo estas tres funciones. Y me creo aquí un maravilloso funk Resolve Collisions. ¿Qué diréis? ¡Qué tontería! Sí, vamos a dejar un proceso con tres líneas. A este paso. Y eso es bueno. Vale, eh, set, getNoteBall, setPostBall, post, no sé qué, MovePlayer, bla, bla, bla, bla, bla, bla, con el delta. ¿Cómo se llaman esas tres funciones? Esta de aquí. Pues se llama Funk, Update, Sprite, Positions. Positions. No, nunca sé si decir bien o decir mal el, el inglés, porque como la gente puede no entera a veces. O decirlo bien como bueno, decirlo como yo me imagino que suena bien <risa> Esa es otra forma intermedia. A este Hay que pasarle el delta porque los, los players se de, dependen del delta. Entonces, resolve collisions, update, sprite, sprite, sprite en alemán, positions, pasando el delta. Delta no tenemos forma de esquivarlo porque es de la función process. Esto es un update, update ball position. Pues esto es un update. Ball, ball position. de hecho, está mal la, la última que he hecho, lo que he hecho antes no es un update, es un draw, pero bueno, ahora lo voy a cambiar esto es func update ball position, con mis dos puntitos, y esto de aquí no es update spike position, sino esto es draw sprites Eh, eh, eh, eh. en realidad tengo mezclado los draw con los updates porque aquí el, el move player es que hace un poco de todo eh, toma la posición actualiza esto es el actualizar la posición y esto es el pintarle entonces voy a separarlo porque no me gusta funk eh, update players update players uh, update players bueno voy a hacerlo así que esto sería update player p1 esto cuando refactoricemos con más jugadores vaya ahora me creo una función vaya por dios update player que recibe update players recibe delta porque siempre nos los updates, va a hacer falta el delta. Me he dado cuenta de que no era un draw porque pasaba delta. Y, delta no y draw no necesita el delta, salvo que pintes un tiempo o algo así. Y aún así lo puedes siempre desacoplar. Entonces, si pasas el delta que es del tiempo, eso implica cálculos, no, no dibujo. Eh, update player. Eh, player string. Delta. Y el update player es este de aquí, este de cachito. Solamente. Y en vez de move player vamos a poner draw. Draw player con el player string. Entonces si os dais cuenta. Eh, player string en la posición tal, bueno, si vamos a pasar la pos porque no, no queda otra. Eh, de esta manera aquí tenemos que hacer un return post. Con el return tuve ayer problema, no sé por qué que hice mal, pero no, no me dejaba hacer un return y no sé muy bien qué pasaba. En fin, he, he dividido el move player en un update y un draw, de forma que yo ahora a ver the player player string. Eh... Aquí si hiciera un draw players tendría que guardar la posición. Y es que es que es aberrante, esa posición debería estar dentro del player, no, de, no, no ser global. Eh... Tengo que hacer un move de cada player y después llamar al draw. Bueno, vamos a hacerlo así por ahora para tener toda la, para no perder el, la funcionalidad. Eh, me voy a otra vez al proceso Y ya me he perdido. Me toca tantas cosas. Vale, el move player este de aquí. En realidad no es move player. Esto sería... Eh, si nos hace falta sacar las posiciones. Los pos. Es que está muy feo. O sea, esto teóricamente... Este move player sería update. Que no, no debería ir aquí porque está en un draw. ¿vale? Pero lo voy a poner para que no nos perdamos. Update player... Vaya, update player P1. No. Eh... Voy a parar un momento lo voy a pensar bien. Bueno, me he vuelto muy loco. Vamos a hacer una cosa que es. Eh, voy a irme. Me he ido aquí a la escena. Y voy a crear un... Ya os digo, esto es muy loco todo. Tendría que crear un nodo Sprite, que sería un Player. Y después heredar de esos dos. Voy a hacerlo directamente aquí, porque solamente quiero agregar un atributillo. Eh... Inherit Sprite... Class Name... Este class name... No, no, qué puñetas. Lo vamos a hacer bien. Este va a ser sprite. Lo que voy a hacer es crear un sprite padre para los jugadores, para los players. Y, y asociarle a este, esto es player. Y yo puedo arrastrar esto aquí y ponerlo debajo. ¿Y esto qué es? A ver. Reparent, selected... No, perfecto. Reparent, esto significa... Que le digo dónde quiero colgarlo. Pues lo voy a reparent a este, a Player. Y Player 2, lo voy a hacer un reparent a Player. Lo que estoy haciendo es que hereden de esa. Es decir, que cuelguen de aquí. Y ahora a Player le asigno un script que se llama Player, la clase no aplicable. porque no no aplicable la clase? Ah, porque ya está inédita aquí, vale. Aquí le defino Player. Estoy creando una clase nueva para definir ciertos comportamientos. vaya, eh, Invalid extension, pero si nada más que hay una, hombre. ponmela tú. Vale, este, es, este, este código es similar al de antes, al de, al de pong al de juego, pero está dentro del jugador. Entonces, aquí puedo yo hacer ahora una cosita que es bar pos. Eso que hace que yo pueda referirme ahora a cada uno de los jugadores dentro de su posición. Y creo que lo voy a dejar aquí para un siguiente vídeo, que está como todo ahí arriba en lo alto y esto no funciona y así tenéis un código que curraros. Soy malvado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, familia. Hasta luego. ¡Chao!